Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un video montaje con varios diamantes que han sido abatidos en diferentes reservas. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos en Teaguaroa. Vamos a mirar, mira, ahí vemos unas cabritas. Vamos a ver, la hembra, a ver si hubiera alguno más por ahí. Mira, ahí vemos un macho, mira, un nivel 5 media. Vamos a coger el king, Graduamos la distancia Apuntamos que se está moviendo A ver si lo vemos despacito Y disparamos Un buen impacto en el pecho Seguramente en el pulmón Y ahora vamos a, ir a recogerlo Venga, parrete, vete conmigo Que está un poquito largo para que lo encuentres todavía Ya vemos ahí La presión cinegética Eso significa que El animal ha sido abatido y cuando estemos más cerca, pues le diremos a, a Perrete que, que lo busque. ¡Venga, búscalo Perrete! Ya Perrete está viendo el, el rastro, ya nos llama. No, no, lo ha perdido, se nos ha quedado junto. Ah, pero bueno, ya lo vemos ahí el contorno cian, así que vamos a, a recogerlo. A ver la puntuación que nos arroja. Madre mía, qué cuerna tiene. Vamos a hacer una foto... Perfecto Y vamos a, a recogerlo Un diamante 221,60 Madre mía, qué puntuación tiene Es uno de los, de los diamantes más grandes que he cazado Madre mía, qué bonito Un color pardo Vamos a disecar a nuestro animal Y os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido batido Aquí en estos dos lagos esto, estoy cazando por esta zona Que es una zona muy buena de cabras Y continuamos Nos hemos venido al, al... castillo de piedra Estamos en el lago de abajo En el río concretamente Vemos allí cabras Son hembras Vamos a ver Mira, allí tenemos otro, otro macho media Otro nivel 5 Está un poquito largo Pero bueno, nos las vamos a jugar nos ponemos agachados para tener mejor estabilidad, cogemos el solo king. ampliamos y disparamos. Un buen impacto, se ha quedado clavado, las otras salen huyendo, pero se nos ha quedado detrás, ya muerto, ya muerto. Se nos había quedado detrás de un árbol y ahora vamos a, a darnos la carrerita para bordear todo y poder pasar a, al otro lado. Seguimos corriendo por aquí, por toda la orilla Vamos a mirar por los prismáticos Lo vemos allí muerto, vemos hembras correr Así que nos tendremos que dar una buena carrera de 400-500 metros Bueno, ya estamos más cerca, hemos acortado un poquito el vídeo Y estamos llegando a nuestro nivel 5 a ver qué puntuación nos da. Si es un troll o nos arroja otro diamante. Y sería el segundo diamante que cazamos entre guardado Desde luego que la forma es muy bonita. Vamos a intentar hacer una foto. Así agachaditos. A ver. Perfecto. Tiene una muy buena foto. Ya tenemos la, la foto. Y ahora vamos a, a recoger nuestro animal, un diamante 212, un diamante muy justito, un marrón claro, casi blanco. Y os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido, dónde ha sido batido. Mira, aquí abajo, antes de llegar al al castillo de piedra y continuamos con la caza. Nos hemos venido a la sabana africana y tenemos un grupo de news delante una hembra, un macho ahí mira, ahí tenemos un nivel 5 color oro espero que no sea un, un troll cogemos nuestro 3006 y disparamos sale corriendo y ya empiezan todos a huir escuchamos la estampida de los ñues. que desde luego hay que tener cuidado porque como nos coja nos, nos van a dejar para el arrastre acercamos despacito no voy a ser que la surten se vengan para nosotros huyendo y vamos a, a recoger a nuestro new color oro nivel 5 será un troll será un diamante muy pronto lo veremos vamos a ver efectivamente un diamante 39,10 una capa muy bonita y os pondré el mapa para que veáis dónde donde ha sido cazado por si encontráis alguno parecido veis en esta zona de aquí de, del sur de, del mapa haya sido cazado muy cerquita del puesto y continuamos con la caza enfrente vemos un ciervo al mezclero vamos a ver un nivel 3 cogemos nuestro revólver el 357 magnum a ver si apuntamos, a ver si se gira le disparamos desde aquí se nos gira y vamos a disparar otra vez vamos a, a ir a por él la verdad es que este animal es muy curioso es el único cervido que, que posee colmillos solamente en los machos la verdad es, que es un animal bonito curioso y bueno un nivel 3 yo creo que si sí nos, nos da diamante puesto que hay niveles 2 que arrojan diamante efectivamente un diamante 251 con 70 muy buenos impactos los dos la que es un animal muy bonito pues pondré el mapa donde ha sido abatido, aquí arriba de, del todo, al sur, mejor dicho, al sur del todo, y continuamos con, con la caza. Estamos en la banquisa, al norte del todo, vamos a ver si vemos algún animal. Vamos a mirar, vamos a mirar. ahí tenemos un alce. que cuernas tiene? Un nivel 5 media. Espero que no, no sea un troll. Cogemos nuestro 300 y disparamos. Vamos a ver cómo se comporta, por pues, si tuviéramos que hacer otro otro impacto. Sale corriendo como un loco. No tenemos tiro, pero yo creo que, que el animal está muerto. Mira, efectivamente, está muerto. Ahí se ha quedado. Así que, venga, aparente, a ver si eres capaz de retenerlo de aquí. Yo creo que estamos un poquito lejos, no, no lo encuentro la parrete. La parrete, entonces, vente. Y vamos a ir a, a por el animal. La verdad es que esta reserva siberiana es curiosa. No tiene muchos animales, eso es cierto. No, no tiene tantos animales como podemos encontrar en la sabana o en silver. Pero sí es un, un sitio bonito para cazar y, y a mí me gusta. La verdad es que no da tantos diamantes como pueden dar otras reservas pero bueno es lo que tiene el hunter aunque hecho de menos que se pudiera cazar en verano y un animal excepcional sería el, el lobo siberiano pero en fin a ver si los chicos del hunter nos hacen otras otras reservas y nos ponen más más animales y también más caza menos ya vemos ahí el contorno verde porque aquí en la nieve no le pongo el contorno hacia el que se ve peor sino el contorno verde madre mía qué cornamenta tiene este bicho ya está el al lado. Vamos a, a recogerlo. Un diamante, 297,40. Una puntuación magnífica, casi 300. Unas cuernas con unas palas preciosas y muy parejas. Vamos a disecar a nuestro animal. Os pondré el mapa donde ha sido cazado. ¿No veis ahí al norte del, del todo? En la banquisa. Una muy buena zona de, de renos. Y continuaremos con la caza Estamos en Parque Fernando Vemos ahí a los búfalos Cinco ya, Un 9 legendario Así que vamos a coger nuestros 300 Apuntamos y disparamos Sale el animal corriendo Vamos a quitar la mira ...por si nos tenemos que defender de los... ...de los animales... ...venga, parrete, búscamelo... ...el animal se ha ido corriendo... ...o sea, eso significa que solamente le hemos tocado un pulmón... ...no hemos atravesado los dos... ...vamos a recargar... ...porque escuchamos... ...los bufos de aquí... ...y estos son peligrosos... ...que como nos peguen un topetazo... ...nos mandan al puesto... ...pero de, de... ...ya, ya vemos que están ahí huyendo... ...otro en media... Son machos, estamos aquí en el centro del mapa porque la buena zona de, de búfalos suelen ser a lo largo de, de, todo, de todo el este. Vemos un buen sangrado, escuchamos las, las llamadas de advertencia, vamos para allá, corriendo, la red te va siguiendo los, los rastros de sangre, nos paramos un poquito porque he escuchado pasos. No voy a ser que venga un un búfalo de agua Pues sí que corre, sí que corre el bicho Está herido, pero tiene un muevo sangrado, Pero ya debería estar por aquí Deberíamos ver el, el cuerpo Vamos despacito No salga que nos salga un bicharraco de estos Y nos mande al puesto Vamos perrete, ¿lo ¿cuentas o no? te sigue buscando ahí Ahí escuchamos un puma Vaya, escuchamos trotar vamos a quitarnos de aquí Vamos a quitarnos de aquí que viene Vaya, no, nos ha dado otro nos ha dado al puesto A tomar por saco Estamos muertos Lo que nos ha dado Un nivel 7, un nivel 8 Por la jornada que, que tenía Pues nada, apareceremos al puesto Y nos, nos iremos otra vez A buscar nuestra pieza ya vemos ahí el, la presión energética, ponemos una marca donde hemos, lo hemos dejado, y nos vamos para allá. Ya hemos hecho todo el recorrido, estamos cerca, ya vemos el contorno cian y vamos a, a recoger a nuestro búfalo de agua. Nivel 9, legendario, vamos a ver qué puntuación nos, nos arroja... Un diamante, 174,50. Una muy buena puntuación. ¿Y qué cornamenta? Madre mía. Efectivamente la habíamos dado solamente en el pulmón derecho. Por eso ha sido la carrera que ha pegado. Os pondré de nuevo el mapa y continuaremos, continuaremos cazando. Ahí delante tenemos un ciervo mulo. Un nivel 5, media, está atento, vamos a coger nuestro 3006. Vaya está detrás del árbol, en cuanto salga le disparamos Y disparamos, efectivamente Le hemos acertado en el pecho, sale corriendo el animal Pero acaba de caer porque ya se le ha ido la, el contorno rojo de que nos indicaba que era la pieza sea. Vamos a decir a Perrete que lo busque pero creo que lo voy a encontrar yo antes que Perrete. Vamos a esperar a ver si Perrete nada. Lo vemos nosotros ahí, ahí tirado. Y Perrete todavía sigue buscando la sangre. Esta Perrete hay un poquito vago. Ahí vemos más animales, hembras. Así que vamos a, a recoger a nuestro mulo. Un diamante, 326,90. Qué cuerna más bonita. Mira cómo se juntan las...